Tengo un personajillo que puede saltar, ¿vale? que Como veis, se sube a las plataformas, que cuando cae, pues, se sujeta, toca el suelo, ¿vale? Me puedo subir aquí, de aquí paso aquí, ¿vale? Como veis, no reposiciono, pero me coloco en el suelo, puedo, puedo ponerme, puedo hacer cosas, bien. Pero el mapa, sabéis que el mapa... Mmm, es más grande que lo que yo tengo aquí ahora mismo, es bastante más grande. Alejandro pregunta si hay posibilidad de trabajar con un string y modificarlo en memoria. El string está en memoria, ¿por qué no lo vas a modificar? Un string es una lista de números ASCII, todo lo que tienes en memoria es modificable. ¿Por qué no ibas a poder? Quiero decir que la pregunta es por algo en concreto, ¿cuál es el problema que tienes a la hora de modificar un string? Um, Vale, como decía, el, el mapa es más grande. Si yo lo ejecuto con Tiled, ¿vale? aquí tengo el map1tmx y aquí con Tiled vais a ver que este mapa es más grande. Entonces, en este mapa ya vimos que yo puedo hacer scroll. Hacer scroll es básicamente yo ahora estoy pintando esta parte del mapa. ¿vale? Estoy, estoy pintando aproximadamente... Vale, no sé si tengo esto. Un momento. Vale. Así os lo puedo dibujar. Estoy dibujando aproximadamente esta parte del mapa. ¿Vale? Esto es lo que estoy pintando yo ahora. Y yo quiero que cuando yo me mueva, vale cuando yo avance en esta dirección, el mapa también avance. Entonces, para que el mapa avance, yo normalmente lo que tengo es que yo empiezo a pintar este tile como el primer tile. Si yo en vez de pintar ese tile como el primero, empiezo a pintar el segundo tile como el primero, toda esta fila no se pinta y se pinta una más, que es esta de aquí. Entonces, solamente tengo que ir desplazando el puntero uno a uno hacia acá para que se vayan pintando zonas del mapa, que son estas. Y esto es lo que se va a llamar la cámara, la ventana de la cámara, yo ahora voy a tener, si sí, soy capaz de dibujarlo, porque ya veis que yo con el ratón, casi peor que con la tableta, si yo tengo que pintar una cámara, que es una zona de aquí, el problema que voy a encontrarme, es que ahora mi personaje, donde yo lo ponga, vale, yo aquí tengo mi personaje, sus coordenadas, ya no van a ser unas coordenadas únicas, porque yo ahora el personaje... Tiene una posición en la pantalla, ¿vale? Porque estos serían sus coordenadas x y en la pantalla, pero ahora mismo sus coordenadas en el mapa son estas. Las coordenadas en el mapa empiezan en este origen, ¿vale? Este es el origen del mapa y este es el origen de la pantalla, que ya no son el mismo. ¿Vale? Entonces, ahora a mí me interesa tener dos cosas. Por un lado, mi personaje va a tener una posición x y que va a decir en qué lugar del mundo está colocado. Pero a la hora de dibujarlo, yo lo voy a dibujar en pantalla, en unas coordenadas de pantalla. Así que voy a necesitar otras coordenadas a las que voy a llamar SX, SI, que van a ser las coordenadas de screen, de pantalla. Y lo que voy a hacer es, yo cuando mueva mi personaje, lo muevo en el mundo y cuando lo vaya a pintar, lo único que tengo que hacer es hacer una traducción, ¿vale? O, o mejor dicho, en este caso es una traslación de dónde está mi personaje en el mundo a dónde está mi personaje en pantalla y eso también me sirve a otro propósito porque si mi pantalla está dibujando esto de aquí y resulta que hay un enemigo aquí yo puedo saber que ese enemigo no hay que dibujarlo porque su coordenada x de pantalla vale si la pantalla empieza aquí la coordenada x del enemigo con respecto a la pantalla está más allá del borde por tanto está fuera de la pantalla, pero para eso necesito saber las coordenadas de este enemigo respecto a este origen, a la pantalla, porque sabiendo las coordenadas respecto a la pantalla yo ya sé si el enemigo está aquí o está aquí, mientras que con las coordenadas respecto al mundo, aunque yo mueva la pantalla a izquierda o derecha estas coordenadas no cambian y eso no me dice si yo tengo que pintar al enemigo o no, yo necesito las coordenadas del personaje respecto a la pantalla. Así que mis personajes van a tener que tener dos coordenadas. Las coordenadas de pantalla y las coordenadas de cámara o de... O, o, o sea, las coordenadas de mundo y las coordenadas de pantalla o cámara. ¿Vale? Y eso me servirá para hacer scroll, mover el mundo y mis personajes seguir estando bien posicionados en pantalla porque mis personajes en realidad nunca están posicionados en la pantalla sino que siempre están posicionados en el mundo, como estos enemigos de aquí, están posicionados en el mundo y yo lo único que hago es que cuando tengo que hacer render, calculo estas posiciones del mundo, a qué posición de pantalla corresponden para saber si lo tengo que pintar o no y dónde, ¿vale? ¿Se entiende este proceso? ¿Alguna duda? ¿Vale? Mientras hemos entendido o no ese proceso y si tenéis dudas, Alejandro dice que si quiero pintar score 000 e incrementar el valor ASCII para que la próxima vez que lo imprima... Ah, vale, o sea que lo que estás diciendo es que utilizar directamente el ASCII de, de, eh, del score, ¿vale? O sea, tienes un ASCII y usar el ASCII para ir sumando y ver si te has pasado, ¿vale? En realidad, sumarle valores a un número ASCII que empieza en 48 y terminará en 48 más 10, ¿vale? Depende si lo miras en hexadecimal o en decimal, ¿vale? Terminará en el, en el 57, ¿vale? Eh, en el momento que llegues a 58, volver a 48, sumar al anterior, es exactamente lo mismo que si tuviéramos valores eh, numéricos en, en, separados por bytes y los hubiéramos sumando. Lo mismo, lo mismo que estaba comentando antes. ¿Quién ha sido el que lo ha comentado antes? Eh, ha sido Sergio, ¿sí? ¿Vale? Sergio estaba comentando lo mismo antes. Da igual sumar de 0 a 9 que de 48 a 57 es exactamente lo mismo no hay diferencia o sea en este caso da igual si lo queréis hacer con strings y sumarlo eh, lo único que os da ventajas es operar con números porque operar con números cuando tenemos un BCD si hacemos operaciones en BCD estamos operando con números y por tanto podemos hacer otras operaciones si lo vais a hacer con ASCII o lo vais a hacer con eh, bytes queda lo mismo las operaciones las tenéis que implementar vosotros. Todas las operaciones que necesitéis. Ahora, si lo único que vais a hacer es sumar uno o tal, tampoco es mucho problema. Se puede hacer perfectamente. ¿vale? Es otra opción. Depende siempre de vuestras necesidades, como decía antes. Al final, que una cosa esté mejor o peor, depende del uso y la necesidad. De la métrica que vayas a utilizar para medirlo. Vale, pues vamos a esto. vale Primero vamos a hacer que se mueva la pantalla. Y luego vamos a ver el tema de las coordenadas. Vamos a la chicha. Mis entidades necesitan tener un, unas coordenadas de pantalla. Esto ahora van a ser coordenadas del mundo. ¿Vale? Esto es X e Y del mundo. Y esto que viene a continuación, lo voy a llamar SX y SY, van a ser X e Y de screen de la pantalla, ¿sí? sin más, de momento todavía no, no las voy a inicializar eso sí, acabo de modificar esto y yo en mi game en mi game no, ahora en el level tengo aquí un template de entidad, donde estaba poniendo x xy, vx, v y. Vale, voy a ponerle aquí las x y del mundo y de la pantalla ¿vale? esto es mundo o lo que es el mapa, y esto es la pantalla, que inicialmente son iguales porque la coordenada de la cámara al empezar es 0,0, 0. La, la cámara va a estar en la esquina superior izquierda del tilemap, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es algo que me permita mover el tilemap, de momento no voy a usar esas coordenadas, solamente voy a mover el tilemap, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de la forma más fácil que se me ocurre en mi physics, si os acordáis, la última vez yo expliqué que aquí me había hecho un, un array en el que pongo, cuando se pulse esta tecla, haces estación cuando se pulse esta, haces estación cuando se pulse esta, haces estación ¿vale? Y entonces tengo aquí un bucle que simplemente lo que hace es mirar estas teclas y hacer la acción correspondiente. Entonces, muy fácilmente, me voy a añadir dos teclas de momento para probar y me voy a poner la tecla E, por ejemplo que va a ser scroll left. Y me añado otra tecla, R. Que va a ser scroll right. Y entonces estos son dos nuevas funciones, scroll left y scroll right. ¿Cómo hago el scroll? El scroll, como he dicho, es cambiar la posición donde yo empiezo a pintar el tilemap, claro para hacer eso aquí en el nivel es donde yo tengo mi, mi nivel, entonces lo que voy a necesitar es definirme a dónde empieza a apuntar mi nivel, voy a poner aquí level map camera por ejemplo, porque esto va a ser la cámara y entonces lo que voy a hacer es ponerle la posición del tilemap, ¿vale? Entonces yo tengo mi level map, es, si os fijáis, yo cuando empiece el juego, lo primero que voy a hacer es que tengo aquí esta dirección de memoria, que es la dirección del primer byte del tilemap. Entonces cuando yo quiera pintar empezando en la segunda posición del tilemap, porque esto es la dirección de memoria, ¿vale? Esto es la dirección de, de memoria del primer byte de todo este buffer, que es el tilemap. Entonces cuando yo quiera empezar en la segunda dirección de memoria, le sumaré 1 a esto, sin más. Y cuando quiera volver atrás, le restaré 1. Y ahora necesito saber qué coordenadas tiene eso, porque luego después son lo que voy a utilizar para la pantalla, ¿vale? Esto es tilemap, cámara, pointer. ¿Vale? Y ahora voy a hacer la posición, que esto es la 0, 0. Esto es cámara x y coordinates, ¿vale? ¿Queda claro? Tengo aquí mis posiciones y esto lo voy a poner aquí como global, ¿vale? Decidme si hay algo que estoy haciendo que no entendáis, preguntad y todo eso, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo ahora mismo es un puntero a cuál es el primer tile que tengo que dibujar y las coordenadas que eso representa. Entonces, ahora esto, lo que voy a hacer es modificarlo cuando pulse las teclas. ¿Vale? El scroll left lo que va a hacer, y necesitaré tener aquí el man level, escoger este cámara, ah, este aquí, en physics, entonces voy a coger, cuando haga scroll left, voy a coger en hl y voy a leer lo que pone en map level camera, que esto es Tilemap camera pointer, vale, si yo a esto le hago un deck y lo vuelvo a escribir, Con esto haré un scroll a la izquierda, porque simplemente estoy haciendo que aquello donde yo empiezo a dibujar es un byte antes, básicamente. Y lo mismo lo puedo hacer aquí para hacer el scroll a la derecha. De momento solo hago esto, no voy a cambiar las coordenadas. Me falta una cosa más, el render tiene que enterarse de esto. Para que el render sepa lo que tiene que hacer, yo ahora en el render tengo que tener en cuenta que cuando dibujo el tilemap que lo tengo aquí abajo, ¿vale? Render Timemap, en vez de utilizar el mapa, porque esto es la posición del primer byte del mapa, siempre está pintando eso, ahora lo que voy a hacer es que lo que tiene que pintar no es eso, sino el cámara, la posición que indique la variable que tengo ahora mismo como cámara, ¿vale? Esta variable, que inicialmente vale lo mismo, y ojo, Inicialmente vale lo mismo cuando cargue el programa por primera vez en memoria, pero con esto que estoy haciendo ya eso, esos valores los cambio de modo que esto debería de inicializarlo en el init, vale, aquí en el init después de crear las entidades debería de porque si no cuando yo juegue una primera partida y desplace la cámara si luego empiezo la segunda, ese valor estará cambiado en memoria, yo tengo que volver a ponerlo, ¿vale? Así que, LDHL, ManLevelMapCamera, y aquí no estoy cogiendo el contenido, sino la dirección de memoria donde guardo el valor de la cámara, y entonces ahora lo que voy a hacer es escribir en esa posición de memoria, de hecho es más, puedo hacer al revés, puedo escribir directamente el valor que quiero que tenga, que es el del mapa, y lo escribo en man level map camera, ¿vale? Para que el init establezca otra vez este valor de inicio que tengo aquí, lo restablezca, y los dos ceros que tengo detrás, los voy a poner también, ya que estoy, man level map camera más 2. ¿vale? Porque es aquí donde quiero escribir, en este byte, no en estos dos de aquí, sino que en los dos siguientes, y ahora escribo un 0, inc, y otro 0, ¿vale? Con esto lo que hago es que estos valores, cada vez que yo llame al init del level, se van a volver a poner a su valor original, ¿vale? Porque si no, los perdemos una vez que juguemos, ¿vale? Ahora que ya tengo eso, esto debería de funcionar para que yo haga scroll. ¿Vale? Vamos a probarlo. Bueno, hay cosas que tengo que arreglar. Primero voy a hacer un clean para asegurarme de que no hay nada mal. Level 96. Vale. Level 96. Aquí. Ah, me falta una coma. Muy mal. Vale. Ahora compila. Como veis estamos todavía usando el 3650. Vale. Yo ahora sigo moviendo mi personaje como antes. Pero ahora si le doy a la R. Hago scroll. Scroll. Pero fijaos que el personaje sigue estando en una posición de pantalla extraña, ¿vale? Fijaos que ahora ya no cuadra la posición del personaje con lo que hay en pantalla, ¿por qué? Porque el personaje tiene y está usando todo el rato las coordenadas del principio del mapa, a ver si lo vuelvo a colocar bien. Este es el principio creo. Y entonces estamos usando estas coordenadas. Entonces puedo desplazar la pantalla. El personaje se queda ahí como flotando. ¿Por qué? Porque no, todavía estoy pintando el personaje en las coordenadas del mundo en lugar de las coordenadas de pantalla. ¿Vale? Pero ya puedo hacer scroll. Ahora voy a hacer que las coordenadas del personaje se recalculen para que siempre estén en función de las coordenadas del mundo. Entonces para eso, como ya tengo... El, un sitio donde guardarme las coordenadas de la cámara, que lo tengo aquí arriba, estas dos coordenadas también hay que modificarlas y bueno, en particular, de momento solo modificaré la X porque mi scroll solo es en horizontal, ¿vale? pero modificaré la X para el mapa entonces cuando haga scroll cambio la X también y de hecho eso me puede permitir también evitar que el scroll se vaya de madre porque ahora mismo puedo pulsar y salirme de la memoria y entonces hago un lío importante. ¿Vale? Entonces aquí en el physics que lo estoy cambiando cuando haga scroll left no solo tengo que hacer esto que es move camera pointer y ahora update camera coordinates ¿Vale? entonces cargaré en A y fijaos que claro, ahora si sí cargo en A hago man level map camera más 2. Esto es feo, ¿vale? Tengo que hacerme constantes para esto. Ahora, ahora me haré unas constantes. Este eh, map level camera más 2 es la X, ¿vale? Porque es este de aquí. Map level camera es esto, estos son 2 bytes, este es el tercero, más 2 es la X, coordenada X. ¿Qué hago con la coordenada X? Igual que lo otro, la decremento. Hago un dec a. Y de hecho esto lo puedo hacer más fácil si hago esto. En hl pongo esta dirección de memoria. Y entonces ahora hago un dec hl. Y ya está. ¿Vale? Con esto estoy actualizando la posición de la cámara. Tanto lo que es el puntero al tilemap como la posición x que representa ese puntero al tilemap y con esto mismo me vengo aquí abajo y hago un ink en vez de un tech ¿Vale? ahora que tengo coordenadas de la cámara actualizadas ahora es cuando puedo pintar al personaje en su sitio pero para eso me voy a crear un sistema nuevo que va a ser el sistema de cámara porque todo esto lo estoy haciendo provisionalmente en el physics pero esto va a haber que llevarlo a otro sitio, así que me voy a hacer un sistema de cámara y lo llamaré Camera System. Vale, Camera.h.s y ahora me hago un Camera.s copiando este ejemplo y quitándole cosas que me sobran, que son unas cuantas, vale, me dejaré los scroll que luego los voy a utilizar, esto va a ser syscamera. bueno este no porque es el keyboard controller, entonces lo que haré es un, esto fuera, syscamera, camera update one entity, para que a cada entidad yo le pueda calcular sus posiciones respecto a la cámara, que es lo suyo, ¿Vale? Y aquí tendremos un syscameraupdate, update que lo que va a hacer es llamarnos al sys camera update one entity esto va a ser el camera.s, y para llamar al one entity, haremos las que tengan física y necesitamos que tengan render, ¿vale? así que que tengan física y que tengan render porque no tiene sentido que actualicemos una posición de pantalla de cosas que no se van a renderizar como es lógico entonces ponemos entidades que tienen física y render y hacemos que eso se actualice ¿y en qué consiste actualizar? si volvemos al diagrama que teníamos, bueno no es un diagrama pero es como si lo fuera Vale, volvemos a nuestro tiled, y aquí, si yo tengo la cámara en esta posición, por ejemplo, esto será la posición X0, esto será la posición X1, esto es la 2, por tanto, esta es la posición X3, ¿vale? Eso es X igual a 3 y esto es Y igual a 0. ¿Vale? es mi cámara está en la posición 3,0. Si tengo un personaje aquí, por ejemplo, ¿vale? Que esto en posición X del mundo, si os fijáis, esto es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Está en la posición del mundo 5. Como la cámara es siguiendo esta línea, esto está en la posición de cámara, con respecto a este origen, está en la posición 2, porque esto será 0, 1 y 2, ¿vale? Con lo cual, si el, en sus coordenadas de mundo está en la coordenada 5,0 y la cámara está en las coordenadas 3,0, lo que hago es 5,0, le resto 3,0 y me da 2,0, ¿vale? Estos son coordenadas, ¿vale? Que no son números. Al restarle este origen, le estoy quitando todas estas distancias de aquí. Estoy haciendo que esto que tenía coordenadas relativas a este origen se vuelva relativa a este origen con esa resta ¿vale? ¿se entiende ese proceso? es tan sencillo como restar las coordenadas de la cámara a las coordenadas del mundo y con eso ya tengo las coordenadas de pantalla ¿vale? entonces si quiero hacer eso me vengo aquí y para una entidad Calculamos las coordenadas de pantalla, entonces hago para la entidad, tomo la coordenada x y entonces a esa coordenada x le resto la coordenada de pantalla, que por cierto la coordenada de pantalla tengo que tomar del man level vale, y el man level, la coordenada de pantalla está aquí esta es la coordenada x, ¿vale? Como he dicho antes, me tendría que hacer unas constantes para la cámara, así que me voy a hacer unas constantes para la cámara, que veréis que las voy a hacer como esto de aquí, ¿vale? Porque esto es lo que tengo que hacer, igual una estructura para la cámara, ¿vale? y aquí lo pondré, beginCAM, cam. y esto es, para la estructura cámara, tendré el pointer, ¿vale?, que está en la primera posición y ocupa dos bytes, y a continuación voy a tener la coordenada X, la coordenada Y, y estas dos ocupan un byte, ¿vale?, ya tengo constantes, con eso tendré la constante cam subrayado ptr y con esto tendré las constantes cam x y cam y que van a valer básicamente 0, 2 y 3 vale, esto es lo que me va a generar esta estructura vale, entonces ahora ya puedo usarla en los sitios y que no me quede tan feo como esto porque ahora puedo poner cam x que queda un poco mejor y ahora aquí, que estoy en mi sistema de cámara, esto mismo que tengo lo replicado aquí ya lo reutilizaré después ahora puedo coger la coordenada x, la voy a coger primero y esto es la cámara más cam x ¿vale? esto estáis acostumbrados a hacerlo de esta forma como lo tengo aquí ¿Vale? Pero esto es sumarle al registro ix una constante. Pero yo puedo sumar esa constante a cualquier otra constante. Que es la el map camera más cam x. Es lo mismo que esta operación de aquí. Solo que esta de abajo es variable. Depende de lo que valga ix que es, una, es variable. Y esto es constante. Esto siempre es lo mismo. Porque la cámara solo hay una. No tengo 20 cámaras y aquí tengo entidades. Y como sí que hay varias necesito un registro. ¿Vale? Entonces aquí tendría la x de la cámara que me la voy a guardar en B, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces ahora, a mi X, lo que hago es restarle la X de la cámara. Y entonces hago LD, X y X. ¿Vale? Actualizo X screen coordinate. ¿Vale? ¿Vale? Esto es la coordenada x, haría lo mismo para la y, que ahora mismo no lo estoy usando, pero lo voy a hacer igual, ¿vale? Vamos a hacerlo poniéndola en c, y entonces haremos una resta de c para la coordenada y. Y ojo, no tengo que escribir aquí que nadie me está diciendo nada porque no sé si habéis desconectado hace rato o es porque no, est no os estáis enterando de lo que explico, pero... Estoy cogiendo la coordenada x... Y estoy restándole... La coordenada x de la cámara... Para crear mi coordenada... De pantalla. Mi coordenada x... De pantalla. Entonces lo mismo hago con la y para crear mi coordenada... Y... De pantalla. vale Entonces esto es... Mi coordenada x de pantalla es... Mi coordenada x del mundo menos la coordenada x de la cámara. Mi coordenada y de pantalla... Es... Mi coordenada y del mundo. Menos mi coordenada y de la cámara. ¿Vale? Y esto lo hago para todas las entidades. Si os fijáis. ¿Vale? Se puede hacer mejor. Pero bueno. Esto ahora mismo ya debe de funcionar. Si yo llamo al camera update. Que lo llamaré desde el game. ¿Vale? Camera update. Aquí... Tendré que poner sysCamera y ahora ya tengo mis, teóricamente con eso tengo mis objetos, todas mis entidades que ya tienen coordenadas de la cámara y si muevo la cámara, mis entidades se mueven con la cámara, ¿vale? Debería de funcionar, salvo que me falta ir al render y decirle que utilice las coordenadas de pantalla para pintar en vez de las coordenadas del mundo. ¿Vale? Porque aquí yo estoy usando las coordenadas del mundo y ahora voy a usar las coordenadas de pantalla, las screen coordinates. Técnicamente, si todo esto lo he hecho bien, que es mucho decir, si todo esto lo he hecho bien, ahora cuando mueva la cámara el personaje va a seguir posicionado en la misma posición del mundo porque no cambiaré su posición del mundo y su posición de pantalla se recalculará. Porque la cámara habrá cambiado de sitio. ¿Vale? Así que ahora. Si yo muevo a mi personaje por el mundo. o bien. Y ahora si muevo la cámara. Algo no hemos hecho bien. Como podemos observar. Hay algo en la que la hemos liado. Básicamente. Porque el personaje. Se posiciona raramente. Como veis no está en su sitio. ¿Qué hemos podido hacer mal? A ver, ¿esto se puede aplicar en mapas muy grandes? Pregunta Enrique, eh, sí, lo puedes aplicar en mapas muy grandes, solo que yo ahora mismo puedo hacer esto porque mis coordenadas de mundo no pasan de 256, vale. pero si queréis eh, hacerlo en otros mapas, eh, en mapas que sean de otros tamaños más grandes, necesitaréis coordenadas de 16 bits. Necesitaréis más espacio para coordenadas, porque si el mapa tiene posiciones hasta la 2000, pues no te caben en un byte, simplemente. Bien, alguien que me diga eh, qué error he podido yo cometer al restar posiciones alegremente. ¿Hay dos cosas que yo haya podido mezclar churras con merinas por casualidad? ¿Os suena? que yo haya podido mezclar churras con merinas al hacer esta resta pensadlo bien ¿vale? yo aquí estoy cogiendo las coordenadas x e y que he asignado a la cámara que la cámara se mueve en el tilemap ¿vale? y yo aquí tengo una posición x en píxeles, o mejor dicho en bytes en el mundo ¿vale? A esto le resto cam x, ¿vale? Y cam x está en tiles, eso es, es lo que dice Ignacio, la cámara se mueve en tiles y el personaje se mueve en bytes, cada tile en nuestro caso a cuántos bytes corresponde un tile, ¿vale? Porque esta resta es la que está mal porque yo tengo la posición de la cámara en tiles y en la posición del personaje en bytes y estoy restándole tiles a bytes y son churras con merinas básicamente. Entonces, ¿qué solución puedo adoptar? Podría convertir las coordenadas de la cámara aquí a mmm, pixels, pero estaría gastando CPU tontamente cuando lo que puedo hacer es poner directamente las coordenadas de la cámara en bytes porque yo no uso las coordenadas de la cámara para calcular cosas, solo las almaceno porque las necesito luego pero no la uso para calcular su posición. Lo que sí que puedo hacer es poner esa posición de la cámara, cuando la pongo aquí, estas XY que estaba en tiles, en bytes. ¿Vale? Y para poner eso en bytes, cuando la mueva, tengo que hacer apropiadamente lo que debo, que es moverla en bytes. La estoy moviendo en el Physics. Y este inc es porque si me he movido un tile a la derecha, le sumaba 1. Si me muevo un tile a la derecha o un tile a la izquierda, ¿cuánto debo sumar? O ¿cuánto debo restar? Si me he movido un tile, ¿cuántos bytes son un tile? ¿Vale? Un tile, 8 por 8 píxeles, me muevo por 4. Por 4 en la X, por 8 en la Y. De momento solo estoy moviendo el mapa en la X, por tanto, debería de sumar... 8, entonces voy a hacer esta operación, como voy a sumar o sumar 4, quiero decir, no sumar 8, lo leo, añado menos 4 cuando haga scroll a la izquierda y guardo A, y esto mismo aquí abajo va a ser añadiendo 4, porque la cámara cada vez que la muevo un tile muevo 4 bytes en una dirección, ¿vale? en la X, que es donde me estoy moviendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, esto ahora ya no está en tiles, ahora está en bytes. Ahora sí que debería de funcionar. Y esto es screen x igual a x menos cam x, como veis aquí. ¿Vale? Ahora sí, en bytes. ¿Vale? Vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona. Ahora me muevo y voy a dejarlo posicionado aquí arriba, por ejemplo. Y ahora voy a mover la cámara. Uh, ¡Qué desastre! ¿Qué ha pasado? Si yo creía que ya estaba arreglado. Porque ahora el personaje hace un movimiento supersónico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué he hecho ahora mal aquí? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Está en decimal el número? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Porque está en decimal el número? ¿Tiene algún problema que el número esté en decimal? Aquí estoy aparentemente haciendo lo que debo, ¿no? Y aquí estoy haciendo lo que debo. A ver, ¿dónde está el error? ¿No notáis alguna diferencia entre operaciones y comentarios? Ligera, nada, nada importante, ¿eh? b no restaría, eh, no quiero decir, b no puede restar si yo hago suma, si os fijáis aquí en el comentario digo, yo, y además lo he hecho antes, cuando he dicho el dibujo, lo que tengo que hacer es, a mi x del mundo le tengo que restar la x de la cámara, pero se la estoy sumando, se estoy haciendo el tonto, quiero decir, yo mi x del mundo para convertirla en posición de cámara relativa a la cámara tengo que restar la x de la cámara, no sumar la x de la cámara. Esto es un sub y esto también. Tengo que restar las coordenadas de la cámara en vez de sumarlas y de hecho en el comentario lo he puesto menos igual y sin embargo aquí estaba sumando. Detalles tontos. Vamos a ver ahora qué está pasando. Vamos otra vez a poner nuestro personaje aquí arriba. Ahí que está muy bien. Y ahora muevo para allá y fijaos. Ahora el personaje se mueve como debe. De hecho, es más, puedo continuar por el mapa, como veis. Porque como mis coordenadas están en coordenadas de mundo, yo cuando miro en el tilemap uso mis coordenadas del mundo. Con lo cual ya puedo moverme libremente por el tilemap. Y de hecho, fijaos, me caigo aquí en la pared, me subo en las piedras. ¿Vale? Porque simplemente es cuando voy para abajo, pero puedo moverme tranquilamente por todo el time map, sin problema, ¿vale? Aquí me voy a caer y aquí me voy a subir, ¿vale? y ahora no podría pasar que el personaje se quede demasiado atrás y tú hagas scroll y desaparezca, claro, pero eso ya es una cuestión de que seamos nosotros quienes tengamos ahora lo estoy moviendo a mano. Si yo me lo muevo para allá, pues la lío, básicamente, como veis. Se me queda el personaje en una posición que no debe estar. Me puedo hacer así y el personaje pues aparece en otro lado porque las posiciones no están bien, ¿vale? Y porque no tengo controlado el hecho de que el personaje no debiera de ser pintado, que esa es otra. Si quisiéramos hacerlo bien, a la hora de ir a dibujar un personaje, habría que ver si está dentro de la cámara. Aquí en el render, estas coordenadas, antes de comprobar, o sea, antes de dibujar, debería de comprobar si estoy dentro de la cámara o no. Y para saber si estoy dentro de la cámara, esta de aquí me la voy a llevar aquí fuera. Y entonces lo que voy a hacer es, en vez de hacer esto, lo que haré es en A. Hago una copia en C, por si tengo que, que usarla después, y entonces lo que hago es, cuando estoy fuera de la cámara? Cuando la coordenada de mi personaje, porque recordemos, mi personaje solo tiene coordenadas en valor absoluto, solo son positivas, si yo me voy por los negativos hacia afuera, me convierto en el positivo más alto, entonces mi pantalla tiene 64 bytes, y mi personaje de ancho tiene lo que tiene un carácter que son 4, o sea que de 60 en adelante mi personaje está fuera de pantalla así que yo hago un CP con 60 por ejemplo, creo que debería de poner 61 pero eso lo vamos a comprobar ahora y si al restar 60 esto no produce acarreo, quiere decir que el valor de A es mayor de 60 entonces si esto no produce acarreo, directamente voy a hacer red, sin más, red si no, hay acarreo, y ya está, porque ya he guardado en C, que es lo mismo que estaba haciendo aquí, y ahora si un, una entidad no está en la cámara, no debería de dibujarse, que eso es el, donde está mi personaje, vamos a ver si funciona, eso es lo que preguntabas, ¿verdad Ignacio? Vamos a verlo, voy a salirme, y ya no estoy, y ahora muevo la cámara, y estoy ahí, y me salgo, y no estoy. ¿Vale? Como los críos, chicos. Estoy, no estoy. Voy a ver si me pongo al filo. Al filo debería dibujarme, o sea que tendría que ser 61, si no mal me equivoco. Porque, ojo, que no tengo, eh, no tengo una rutina de render con clipping. Si tuviera clipping podría haber un cachito del sprite. ¿Vale? Pero no tengo clipping ahora mismo. es pues ahora me vengo aquí y, y al filo. Ya me puedo poner al filo. ¿Vale? Puedo mover. Eh, puedo ir por el mapa y el personaje se ha ido un poco a tomar por saco, pero yo me vengo, el personaje está más atrás y sigue estando en su sitio, lógicamente, y solamente se dibuja cuando la cámara lo está apuntando. ¿Vale? Lo mismo pasaría con el resto de entidades, porque lo estoy haciendo con el personaje, pero como ya tenemos un sistema de entidades, que es lo bueno, con cualquier entidad va a pasar exactamente lo mismo. Bien, lo que nos quedaría por hacer, como son las siete y cuarto, yo creo que lo vamos a dejar para mañana, eh, lo que nos quedaría por hacer es muy sencillo, es ahora deberíamos hacer que el movimiento de la cámara no lo controle yo, sino que lo controle la posición del personaje. ¿Cómo haría yo el control de la cámara con la posición del personaje? Voy a ejecutar un momento y os voy a dar la explicación visual, porque hay un detallito importante que. Eh, no sé si os habéis fijado, pero que nos impide hacer una cámara de seguimiento con este sistema, que funcione muy bien, lo típico en los juegos es que cuando estamos en el centro, si yo me muevo un poco más, se mueva la cámara conmigo, pero porque en la mayoría de juegos, sobre todo a día de hoy, que no tenemos problemas de hardware ni nada de eso, todo se mueve al píxel. pero aquí nuestra cámara se mueve de tile en tile, de 8 en 8 píxeles, eso significa que si yo me muevo un poquito para acá y muevo la cámara, la cámara la voy a mover de golpe 8 píxeles. Si yo estoy andando, lo que va a ocurrir es que en un momento dado desplazo la cámara a 8 píxeles, pero al instante siguiente, yo estoy para volver a desplazar la cámara a 4 píxeles del borde otra vez, y entonces la cámara va a ir haciendo así, conforme yo avance hacia adelante, porque yo me muevo al byte, es decir, necesito moverme 4 bytes para llegar al siguiente tile, y la cámara se mueve al tile. Entonces, eso en este sistema no queda bien, pero podemos implementar otros tipos de cámara de seguimiento distintas, por ejemplo yo puedo hacer una cámara dos tercios, una cámara dos tercios sería esta, si yo divido la cámara, la posición, las posiciones de pantalla en esta más o menos división, si yo moviera el personaje, yo lo que tendría que hacer es que cuando el personaje llegue aquí, entonces muevo la cámara entera hasta que el personaje esté en esta posición de aquí, más o menos, un poco más aquí, como en, en, si dividiera esto en, a su vez, vale, vamos a dividir esto eh, con mis líneas rectísimas, esto de dentro lo dividiría también en dos tercios y entonces el personaje tendría que quedar aquí, vale, entonces yo desplazaría la cámara hasta más o menos esta posición para el personaje, Est esta distancia es la que desplazaría la cámara, entonces cada vez que el personaje llega aquí se hace un desplazamiento de cámara que lo deja con espacio para adelante y no lo deja inmediatamente pegado al espacio hacia atrás para que no hagamos para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás pa y con la cámara la movamos así y nos volvamos locos, ¿vale? Entonces esto movería la cámara más o menos hasta aquí, ¿vale? Entonces haríamos lo mismo, me sigo moviendo y cuando llego aquí la cámara me sigue hasta aquí, cuando llego aquí la cámara me sigue hasta aquí. Entonces la cámara me va dejando siempre más espacio de visión, hacia el lado hacia el que me estoy moviendo y eso me permite ver más de, de hecho incluso se puede hacer en vez de con tercios, si lo hacemos con cuartos o con quintos de pantalla dejamos como más espacio en la dirección de movimiento del personaje y podemos jugar con eso en la cámara lo siguiente si queremos hacer que la cámara sea además más molona en vez de mover eh, todo eso y hacer, pues no lo moveríamos de golpe sino que lo moveríamos en varios fotogramas, ¿vale? haríamos que la cámara se moviera en varios fotogramas si hacemos lo mismo, pero aplicándole una velocidad a la cámara, entonces pues podemos hacer que la cámara se mueva con un movimiento acelerado y eso da una sensación mejor. Porque podemos hacer que primero se mueva rápido y luego frene despacio y entonces la cámara va a dar una sensación mucho mejor si no se mueve todos los fotogramas uno, por ejemplo. Para eso podemos hacer, usar eh, aritmética en coma fija, por ejemplo, para que la cámara empezase con una... Le aplicamos una velocidad eh, para mover la cámara, dijéramos... Le pongo a la cámara velocidad eh, más 1.5, por ejemplo, y rozamiento. Y entonces la, la cámara primero se mueve 1.5, luego se mueve 1, luego 0.5, luego 0. Y entonces hace um, una arrancada y una frenada, por ejemplo. Entonces la, da una sensación mejor ese movimiento de cámara. vale Todo eso lo podemos hacer, ya, ya os digo, eh, que no lo vamos a hacer ahora porque ya se nos han hecho las 7 y 20, Pero que ya es el ajustar que la cámara se mueva. Cuando el personaje está en una determinada posición de cámara, ojo, porque ahora tenemos posiciones de cámara y posiciones de mundo, pero ahora lo que hacemos es que cuando el personaje alcanza una posición determinada de cámara, la cámara se mueve para seguirle, ¿vale? Y así podemos jugar tranquilamente con la cámara. Esto, por supuesto, es algo que os interesa a los que queráis hacer scroll. Eh, los que no, los que tengáis pantalla fija, pues eh, no, no os es muy necesario. Podríais utilizarlo si tuvierais un mundo en el que quisierais tener que todas las cosas se estén moviendo, ¿vale? Si tenéis un mundo donde hay personajes que están fuera de la cámara y están haciendo cosas, también podéis utilizar el mismo principio de cámara para que todo el mundo se siga moviendo en coordenadas de mundo y estáis visualizando en coordenadas de cámara. ¿Vale? Esto se puede hacer, combinar y que no solo sea scroll, sino que a lo mejor cuando llegáis al borde de una cámara, entonces se ve otra parte, pero no se desplaza, o sea, no es pantalla y pantalla y solo hay un borde de conexión, sino que cuando tocáis un borde, eh, enseguida se ve dos tercios más allá, por ejemplo, eso se puede hacer. Hay juegos que lo hacen, el target renegade, por ejemplo, es uno de ellos, ¿vale? que cuando se desplaza la pantalla no no es paso de una pantalla a la siguiente y son totalmente separadas sino que hay como, como que paso a dos tercios de pantalla más hacia la derecha